Mi nombre es Hamilton Bell, soy el director de Farnsworth Aerospace, el hogar de futuros líderes. Inspiramos a nuestros alumnos a ser creativos solucionadores de problemas a través de la preparación para una carrera universitaria, a través de STEAM, que significa ciencia, tecnología, ingeniería, aeroespacial y matemáticas. Queremos que nuestros estudiantes sean los futuros líderes de nuestra sociedad en el campus de Farnsworth Aerospace 58. 8 En Farnsworth, Integramos la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la ciencia aeroespacial y las matemáticas en nuestras asignaturas principales, así como la música y el arte. Nuestros alumnos se han convertido en científicos, ingenieros, maquinistas, pilotos, maestros y otras profesiones en los campos de STEAM. Cada año traemos invitados especiales. Muchos son astronautas, científicos y gente en otros campos emocionantes que comparten su pasión por sus trabajos y despiertan los sueños y las esperanzas en las mentes de nuestros futuros líderes. Se infunde la filosofía de la práctica restauradora en nuestras aulas a través del fortalecimiento de los lazos comunitarios, un contenido de justicia social y una enseñanza culturalmente relevante. Enseñamos y animamos a todos nuestros alumnos a ser respetuosos, responsables y puntuales. Enseñamos a nuestros alumnos a cómo volar. Contamos con un nuevo laboratorio simulador de realidad virtual de última generación, clases de exploración de carreras, como la codificación en múltiples lenguajes, robótica, construcción en múltiples plataformas y diseño automatizado por computadora en todos los grados. Llevamos a los alumnos a muchos lugares increíbles como el Campamento Espacial en Huntsville, Alabama, el Museo Nacional del Espacio Aéreo del Smithsonian en Washington, D.C., y el Museo del Vuelo y la fábrica de Boeing en Seattle, Washington. Ofrecemos clases sincronizadas de enriquecimiento y enfoque académico, trabajando en asociación con la Escuela Secundaria Johnson, la Iglesia First Covenant Church y otras agencias de la comunidad. Las oportunidades de liderazgo incluyen el Consejo Estudiantil, el Consejo Asesor de Padres y las Noches de Participación Familiar. Ofrecemos Flipside, Aprendizaje de Día prolongado, AVID, Trio, Día de la Historia, Noches de Participación Familiar, Arte, Música, Liga de Lego, Desafío Kid Win, Where Everybody Belongs, Web, Science Capstones, además de Atletismo. Padres y familiares, gracias por ver nuestro video. Aquí en Farnsworth Aerospace 58 Campus, el hogar de futuros líderes, apreciamos que se haya tomado el tiempo para ver de qué se trata nuestra escuela y cómo podemos hacer la diferencia en la vida de sus alumnos. Queremos verlo en el hogar de los futuros líderes en Mill Walsh. Que tenga un buen día y esperamos poder verlo en un futuro próximo. Si quiere averiguar más sobre nuestra escuela, por favor vaya a nuestra página web. También puede llamar a nuestra escuela y dejar un mensaje en caso de que quiera visitarnos. Ese número de teléfono es el 651-293-8880.